Ride Over Moscú, 1986, ¿ya? Aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo, les traigo este juego, del Ride Over Moscú, ¿ya? Un juego que algunos ya cachan, los que jugaban mucho Atari y lo deben conocer. Eh, un juego que trataba de la época cuando estaban los conflictos de la Guerra Fría, Ronald Reagan, Gorbachev, eh, el tema de los misiles nucleares, ¿cachai? Entonces, a un weón se le ocurrió crear este juego... Donde la historia trataba, bueno, ahí, ahí está la historia, ojo, la historia está ahí en el centro, va pasando, la pueden ir leyendo en inglés, no voy a leer toda la web para no hacer la fome, pero el juego trataba básicamente de que los rusos lanzaban sus misiles nucleares contra Estados Unidos y tú, el super soldado que estaba en el espacio, en tu base espacial, tenías que bajar con tu nave hacia el centro de donde se están comandando, comandando, comand, siempre pasan estas weas, Comandante. comandando, ya, estás manipulando los, los misiles, ¿cachai? Entonces tenéis que destruir la guía de control remoto, ¿cachai? Entonces, la primera etapa trataba de que tú man maniobras tu nave, bajas del espacio, llegabas hacia, hacia Moscú y destruye el control remoto del misil que iba en camino a, a Estados Unidos. ¿ya? A una X ciudad de Estados Unidos. Hay varias que los guiones la eligen por hacer. Bueno, cuento corto. Después de eso, hacer todo eso de hacer todos esos intentos, viene la otra parte donde te bajas de la nave, vas a ir luchando y todo ese tipo de weas. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que voy a ir jugando, para no ser tan latero y tanto a hablar. ¿Cachai? Porque yo sé que es fome escuchar a un weón hablando de un video game, ¿Ya? Entonces, partamos. Aquí estamos en el jueguito del recuerdo y le vamos a dar Ride Over Moscú para ustedes, compadre. ¿Ya? Partamos. Presiona una tecla para continuar. Ya. El puntaje, bacán. El Your Score. El Beginner, Advancing y Suicida. ¿Ya? Sí, yo sé que debería elegir Suicida, pero como es una grabación y les quiero mostrar nomás del juego y terminarlo, obviamente, vamos a partir como pollo. Con Beginner. ¿Ya? De ahí partió la wea A ver, no. Ya, ahí está. Es que no sé en qué momento. A ver, espérate. Elegí... ¿El hippie Gainer o no? A ver. Uno. Y ahí está. Sorry. Ya, partíamos con este escenario donde nos encontramos con el lado de los rusos y los norteamericanos. Una vista del plano mundial a través del espacio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay cuatro ciudades, ya que están mandando en este momento misiles. En realidad, una de ellas la está mandando. Al otro lado podemos ver Estados Unidos... Y nos dice abajo, eh, eh, lugar de lanzamiento, Zaratov, ¿ya? Objetivo, Chicago, ¿ya? Tiempo de impacto, tengo cinco minutos, y tengo todas esas naves que son 3, 6, 8, son 9, ¿ya? 3, son 9 naves. Tengo todas mis nueve navecitas. esas naves están arriba, en esa, en esa estrellitas Entonces, claro, uno empezaba en ese tiempo a de decir, puta, ¿qué hago ahora, en ¿Cómo parto, ya? Apretar y estar, no funciona, ¿cachai? Que... Puta, el juego malo que me trajiste, weón. Fue, me estuve como 45 minutos cargando la agua en la casetera y no funciona. Da igual, yo cargaba en disquetera. Pero cuento corto, llegaba el momento cuando llegué en la desesperación y empecé a apretar el teclado como weón. Y de repente, caché, que la barra espaciadora era la que te dirigía a tu, a tu base espacial arriba en el, en el espacio. Pim. Y te encontráis con este escenario, la voy a cambiar y empezáis a mover el joystick para allá, para acá, a ver qué hago, ya, mira, la nave se mueve, ah, a ver cómo la controlo, ya, ah pero no pare de moverse, ¿cachai? Entonces, obviamente los weones empezaban a morir acá, yo morí muchas veces, millones de veces en esta parte, porque no, no cachaba maniobrar la nave, me costaba mucho, lo encontraba difícil, no era el típico juego como el asteroide, sí, sí, era como el asteroide. La nave se maneja como en el asteroid, ¿cachai? Yo me refiero no al típico juego como, no sé, el Space, el... A ver, ¿cuál podría ser? Esos que avanzan de lado, las weas de disparo normal, ¿cachai? Aquí, claro, manejáis la nave como si estuvierais jugando asteroid, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si apretáis el botón, la nave se eleva también, ¿cachai? Como que se eleva un poquito. Ahí la podéis mover. Ahora no sé cómo bajar la nave, weón. Parece que la cagué. Ya, baja sola. Ya, y, ah, claro, pero una vez ya arriba, muere. Entonces, ¿qué hacemos acá, compadre? Esta es la técnica. Hacíais esto y apretáis la barra espacio. Nunca en mi vida me iba a imaginar que esa weá se abría, ¿cachai? Entonces, bueno, también teníais un tiempo, ¿cachai? Entonces, dirigimos la wea, y abrimos la barra y nos vamos rajado. Da lo mismo como salga la nada Lo importante, weón, es cumplir la misión. Ya, entonces ahí, ese puntito queda cayendo somos nosotros. Ahora podemos hacer una hueá más propo hueón. Mira, podemos dejar. Porque después vamos a tener que destruir dos, tres, las demás bases. Entonces, nos podemos dar la paja al tiro. Ya, de apretar de nuevo la barra. Y vamos a sacar otra nave más, ¿cachai? Vamos. Uh. ¿Cachai? Entonces ya tengo dos naves. Afuera en el espacio orbitando. ¿Veis? Podemos dejar una por acá. Mucho más abajito. Me quedan ¿cuánto? Dos minutos para destruir la, la base. Entonces vamos a tener que hacerla cortita. Vamos de hecho a llegar con esta nave ya. No nos vamos a dar más paja estar sacando más naves. Yo creo que después la otra voy a sacar más rápidamente. Pero es, es más que todo que para que ustedes conozcan. Ya, nos tenemos que dirigir a esta ciudad de color blanco que está acá. Y cuando llegamos ahí, cambia el escenario a esto. Ah, ¿cachai? Entonces aquí ya empieza la acción, pues compadre. Voy en mi supernave espacial. O mi jet, no sé cómo será la wea. Y aquí ya puedo ir destruyendo todo. Tengo que tener mucho cuidado con, lo, con los misiles. Con chocar. ¿Ya? Aquí no tenemos una... Chucha, quería matar a ese. ¿eh? ¿Lo mataré o no? Sí, bien. Arriesgado lo que hice. ¿eh? Ya, hay que bajar siempre. Ya, acá... Estamos llegando ya a la zona donde tienen todos sus aviones. Estos weones. Los rusos. Vamos, oh, mueran todos. Cacha. Mira acá. ¡Ah! Dos por uno. Puta, el weón bueno. Uh. Y aquí cambia el escenario. Donde tenemos que tener cuidado... Porque tenemos que destruir todos los silos rápidamente. Me queda un minuto. Tenéis que ser preciso acá. Ahí. Cuando la nave se pone roja... Cree que Quiere decir que está en posición para... Para matar la vaca. ¿eh? Ahí. Pum. ¿Cachai? Creo que pasa lo mismo acá el tiro. Ahí, mira. Y la pasáis de una. Lo ideal sería matar al tiro el mono del medio, ¿cachai? Pero ya no hay control remoto... Evité el ataque nuclear y soy pro Pero de repente De nuevo, lo mismo weá eh, Ya, ¿de dónde están mandando el misil? De Minsk, Objetivo Nueva York Tiempo de impacto, 4 minutos Entonces lo mismo, me quedan 3 ciudades Empezamos con el mismo Tony Sacando la nave La detenemos ahí Abrimos nuestra Nuestro hangar Y la sacamos rajado la vamos a dejar bajando acá. Ya cacharon que puedo bajar varias naves y me puedo evitar después de estar bajando nave tras nave, tras nave, tras nave, ¿cachai? Entonces, eh, como confío en mí, no voy a bajar ninguna nave más y vamos a matar al tiro las demás bases, ¿cachai? Ahora, otra cosa, que el escenario igual se repite, ¿cachai? No cambia la wea, no cambia, ponte tú... El arbolito, la distribución de las bases, enemigas, siempre es la misma wea. Esto ya lo vieron, ¿cachai? Matamos un tanque Ya, todas esas weas, ¿cachai? Entonces, si me matan acá, podría echar a andar al tiro otra nave, pero... Bueno Ya estamos en plena, plena guerra acá, ¡vamos! Tener mucho cuidado acá, esta wea es engañoso este nivel, weón. De verdad que a mí Me cuesta esta wea. Mira, weón, esos misiles. Quiero matar a ese. Ah, bueno, vamos. Cosas que pasan, po, weón. Puta, ¿qué queréis que le haga? Cosas que pasan. Weón, me mató un árbol, po, weón. Me mató un árbol, weón. Puta, todo no por culpa de mi weónamiento. Tú no se entusiasma con la weá. No sé por qué, a veces no pierdo nunca y de repente cagáis con la weá más ínfima. Un árbol. Ya, me quedan dos minutos para poder eh, salvar Estados Unidos, po, a la ciudad de Nueva York, que está ya en estado de sitio. <risa> ya, ahí vamos a llegar a la weá. Ya, cambia. Y ahora, pongámosle bueno. Pucha, esas weas me dan miedo, weón. Como que no confío mucho en el 3D del Atari, weón. Eso es lo que pasa. Especialmente en estos árboles culiados weón. Que más encima me mata un árbol, weón. Ya, ya sabemos que no hay que acercarse a los árboles. Puta, no voy a matar a ese, ¿o sí? Eh, murió. Ya pasamos los árboles. llegamos aquí al.. ¿Dónde están los aviones? Al aeropuerto de los weones. Ya. Puta que me cuesta, weón. Como que la sufo un poco, weón. A donde estoy grabando, weón, obviamente me. A ver, al toque. Ya, la hacemos corta. Llevamos dos. Ahora, se van a sorprender igual después cuando vayamos más adelante. ¿eh? Se pone muy entretenido el juego, weón. A ver, ya vamos a sacar el tiro. Voy a acercar aquí un poquito. Ya, vamos a sacar la otra nave, entonces. Ya cachamos cómo sacar la nave. Yo la giro. La pongo ahí. ¿Estamos bien? Sí, abrimos el hangar. Y nos vamos volando. Ya, entonces. La misma paja de siempre. Bueno, ¿qué nos viene en la segunda etapa? Yo estoy viendo en Wikipedia. Dice, los pilotos se convierten en soldados a pie y se colocan fuera de la fachada frontal del centro de defensa representado por el Museo Histórico Estatal usando un mortero. Deben abrir la puerta correcta de la instalación elegida aleatoriamente entre cinco disponibles. ¿Ya? Se pueden obtener punto extra. Espérate. Se pueden obtener punto extra de esta sección destruyendo partes del edificio. ¿Cachai? Eso es lo que lo que encontré en Wikipedia, Ahora no sé si, si, si... O sea, si se sacará por todo extra. Yo sé que obligación matar la base. A ver qué más dice. Y derrotando a las tropas estacionadas allí. Ya, una vez que la puerta... Espera. No quiero perder. Una vez que la puerta esté abierta, los soldados se dirigen. Estoy leyendo también. Vamos. Vale, vamos. Lo de la... Ya, una vez que la puerta está abierta te dicen... No me voy a arriesgar, weón. Los soldados se dirigen al reactor nuclear, ya. Eso es lo que dice que tenemos que, que, tenemos que hacer después, ¿cachai? Después de que pasemos todos estos niveles. Ya, el toque, nada de puntaje, weón. Matemos el tiro la del centro. Ahora debería venir la segunda etapa porque queda la última ciudad, ¿cachai? Y no tuve que bajarme, weón. Siempre disparo. Mira el tanque, weón. Se me pasó el tanque, weón. Vamos. Buena. Ahora ya no, ya no debería destruir ninguna de esas weas de control remoto ni una wea, ¿cachai? De los silos gigantes que habíamos visto. Sino que ahora debería dedicarme a, a, a la parte que, como dice aquí, la segundo nivel, que vamos a pie. ¿Cachai? Tenemos que... Como dice... Eh, Espera, que no me acuerdo los nombres de la wea. Donde me puse a leer la que aquí, po. Fachada frontal del de, centro de defensa. Ya, eso es donde vamos a ir ahora. Al centro de defensa. Y aquí viene el cambio. Debería venir ahora. ¡Cacha! Pues somos unos soldados a pie. Ya. Lo primero que todo, tenemos que entre... Yo sé que tengo que matar a estos monos, weón, y tengo que hacer la corta. Ahí. Si se fijan, yo muevo el monito y muevo el mortero hacia arriba o hacia abajo. Pero tengo que tratar de chuntarle. ¿eh? ya. Puta la, weón. A ver ese. Ya, está muy arriba. Hasta que me diga Fire. Puta la wea, No tengo tantos bonitos, puedo morir. Ahí, mira. Fire. Ya vamos a destruir el centro histórico. Fire. Ahí, ahí. Ya, ahí. Fire. Chucha la wea, weón. Vamos, vamos, que se sí puede. Voy a destruir todo primero. Tengo que mantener el movimiento man. ahí. ahí, ahí vamos, muere, muere, muere Ya, si murió ese, puede morir del lado Ya ese está a la misma altura Ahí ese, vamos Qué buena la animación cuando caen los personajes Ahí, fire Puta, el tanque, mierda Ahí. Mierda, mierda, vamos. ¿Murió? Ahí, fire. Es que igual es bueno matar a todos los monos rabios porque si no después, weón, vamos. Si no después se nos hace complicado. Ya, pues, weón, ahí está. Ya estos dos. Uno. Dos. Y ahora. ¿Qué me mató, weón? El tanque, weón. Me quedan tres monos. Ya vamos a destruir todas las weas, weón. Ahí está. Tengo que buscar el ángulo que diga Fire. Ahí está, Fire. Fuego. Fuego. No, wey, no me voy a arriesgar. El tanque me preocupa, weón. Me tiene nervioso ese tanque, mierda, ahí. A ver, las puertas. Ahí está. Una puerta. Dos puertas. Tres puertas. Vamos, que se puede. Cuatro puertas y se abrió la puerta final. Cinco puertas. Ocho, están apareciendo monos, weón. Vamos, matémoslo, weón. Si no quiero, no quiero cacho. Ahí, esa. Uh, weón. Francotirador, weón. Lo voy a matar. Ahí, buena. Ya, ahora los matamos a todos y llegamos a este nivel. Donde tenemos que luchar contra el robot que defiende el reactor nuclear. Entonces, yo me quedo acá. Esta weá es como jugar los discos de Tron. Ya, cuando venga para acá el weón, Ahora. Vamos. Listo, lo maté. Son dos robots que tenemos que matar, ¿cachai? Cuando el weón se mueva hay que disparar. Por ahí. Ya. Perdí un disco, weón. Ya, vamos. Ahora. O cacho que habrá pasado, pero lo único que sé es que le di Porque yo sé que se ataca por detrás Y ahora cuando venga, vamos Ahora vamos, rebota Perfecto, compadre Esta parte yo pensé que me iba a costar un poco, weón. Vamos, vamos, vamos Puta, rebotó Ay, perdí el disco porque justo disparó el weón de mierda wey. No, pues disco ese fue un tiro weón. Vamos que se puede, vamos que se puede. Vamos ahora. Alas le llegue. Perfecto, compadre. Ya matamos el primer robot, nos queda este otro robot. Chucha. Ya. Calculemos bien. Cuando se empiece a mover. Ahora. Se rajó, weón. Ya, vamos. Uy, mira la weá, se apuró así. Esta es la parte de la concentración, po oh Ya. Se defendió, no es que tiene un escudo. Vamos, robot. poco compadre. A ver, tiremos una... A ver qué pasa. Mira, no estuvo mal, no estuvo mal. Fue un buen disparo. Le damos una vez más y lo deberíamos terminar el video game, ¿no? Vamos, que se puede. Vamos, vamos. ¿Murió? No. No, Uy, pensé que estaba tirando láser. Chucha. Oh, vean. Vamos, soldado. Vamos, que se puede. Uh, se rajó. Voy a lograr igual. Concentración nomás, nada más. No es tan complicado. Perfecto, y ahora. Chucha, todavía está vivo la wea. Mira, se cambió de lado, wea. Se me acabó el tiempo, pero de todas maneras gané. Oh, yeah. Era con tiempo, bueno. AP APUP in heavy fighting today use command destroy the Soviet defense. En Moscú destruimos el centro de, de defensa. Todos los pilotos han sido reportados muertos o perdidos. Qué paja, weón. Bueno. Entonces, entonces uno muere al final. Bueno, lo que pasa es que Miren, vamos a hacer algo Para tener un final feliz pues, De todas maneras, ese igual es el final Pero, ¿qué es lo que pasa? Mira, cuando uno está acá eligiendo el nivel ¿Cachai? No sé si este truco funcionará De todas maneras, ese es el final del juego No, no vamos a ver otro, otro cambio Creo que acá Es cuando te muestra los, los niveles La etapa Ya, miren, te, está, te empieza como a mostrar niveles Nomás no estáis jugando, ¿cachai? Esta es como una técnica, mira, te empieza a mostrar los niveles y se pone a jugar en demo. ¿Cachai? Mira. Después te muestra ese nivel. Ya. Te muestra ese nivel. Este nivel que también ya lo conocemos. Ya, donde peleamos contra el centro de defensa. Ya, y este, miren, y si tú mueves el joystick en este nivel Puedes jugar, ¿cachai? Entonces Vamos a, a destruir lo, todos los robots Al toque Y vamos a ver el final Estos son trucos, weón Quedarse quietos así, esperando que el... Es que quiero, ver si... quiero que ustedes vean que no hay ninguna diferencia en que yo haya Haya matado o no haya matado al robot dentro del tiempo que te piden. Y ahora con más confianza lo matamos de una. Ahí. Puta, dura la weá. Ahí lo vamos a matar rapidito. Pero para que ustedes vean el final, rank. o sea, el final ya lo vieron. Cacha, podéis disparar en ángulos. No me funcionó. A ver ahí. No, aquí perdí el tiempo, si es que te ponía a tirar, weá. Puta la weá, complicada. Me decía, me mató el monito. Oh, ha muerto un soldado. A ver, cachemos acá qué pasa. Nada. Ahora lo que no veo es el tiempo, weón, acá. ¿Dónde está el tiempo? ¿Será, weón? Veamos. De ahí murió. Ah, son cuatro veces, weón. Yo pensaba que eran tres veces nomás que le disparaba ahí al robot y cagaba al tiro, weón. De ahí murió la weón. De ahí aquí viene el otro que me tenía estostado. Muévete, weón, robot. Ya, una, vamos a hacer corta, acá. dos, ya, mira, ah, oh, casi me llega la bala. Wey. Ya, que tiene cuea el bicho de mierda, weón. El reactor está inestable, ¿cachai? Te está diciendo ahí que está, está empezando a explotar toda la wea. Pero mira, que tiene cuea ese robot, po, weón. Ahora sí, vaya al para el fondo, ¿te acordáis, ver, eh? Mira, weón, le el disparado antes. Nada. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Toma, weón. Y ahora debería morir. Cagó. Ya. Y como se pueden dar cuenta, que era lo que yo les quería mostrar. Es el mismo final. Ahora capaz que te diga que lo, los soldados no estén muertos todos. A ver. Command Destroyer. The Soviet Defense. Center, en Moscú. ¿Cachai? En este caso, eh, no te dijo al final, todos los pilotos han, han perdido. O sea, lo termináis, pero pero los pilotos se salvan. Y claro, aquí en la animación del cómo salía un avión volando, weón. ¿cachai? Aquí no salió nada. Y después viene viene la screen del principio. ¿Ya? Bueno, lo que te, te decía en, el, en la tercera etapa ¿Cachai? Eh, ponte tú lo que decía Wikipedia Que dice que en esta etapa el jugador debe destruir Los robots de mantenimiento Que alimentan el refrigerante del reactor ¿Ya? La cantidad de robots está determinada Por el nivel de dificultad, obviamente nosotros no seríamos dos Y obviamente el tiempo iba rápido Por eso que la agua explotó, el reactor explota Y se murieron los soldados Pero de cierta manera igual lo terminé pues, si lo, Fue por unas palabras yo ahí les mostré el final del juego, para que ustedes lo puedan ver. Y, ¿qué más? Dice, el robot está reforzado por la parte delantera por la única forma de hacer cualquier daño, ¿cachai? Es hacer rebotar los discos en la pared y atacarlo por detrás, lo que ustedes acaban de ver. ¿Ya? Eh, Nada, pues dice, el, dice, para completar con éxito el juego, todos los robots deben ser derrotados. El último dentro de un límite de tiempo de dos minutos. Si el robot no se destruye dentro del límite, el juego aún se considera completo. ¿Cachai? Pero sin superviviente. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Pues terminé el juego, pero sin superviviente. Y yo les mostré también la misma diferencia que había entre destruir todos los robots y hacer cagar el reactor y salir. O morir ahí en la explosión. ¿Ya? Bueno, espero que les haya gustado Radio Moscú, Un buen juego, divertido, para la época era entretenido, ¿cachai? Eh, obviamente con los niveles de dificultad cambia todo el show ¿cachai? pero aquí les dejo este pequeño regalo para quienes no lo conozcan y para quienes ya lo jugaron eh, no sé, pues, si saben algún otro tips o algún dato o algo entretenido déjenmelo escrito aquí en los comentarios han estado buenos los comentarios últimamente ¿Mm? y por otro lado claro, después voy a empezar a pegar unos partidos con unos amigos acá que los vamos a hacer en directo Est estoy preparando el estudio para, para esos matches. <risa> así que ya pues compadre, espero que les haya gustado Raidover over Moscú, les dejo un gran abrazo y que estén súper bien cuídense